Bien, pues como ustedes tienen conocimiento, desde hace aproximadamente un mes, la Fiscalía de Duarte, conjuntamente con la Policía Nacional, había iniciado una investigación en contra de una señora identificada como Orquídea Polanco, quien había sido sorprendida de manera fragrante, sustrayendo del Hospital Público San Vicente de Paul, un eh, menor de edad recién nacido. En ese orden, pues eh, obviamente presentamos eh, solicitud de medida de coerción en contra de la misma, puesto de que como hemos explicado, este tipo de, de evento, hemos visto que ha ocurrido en distintos puntos del país y pues obviamente se necesita extender la investigación, no solamente tanto al cuidado integral que deben de tener los centros eh, eh, de, de cuidado, los centros eh, médicos, eh, más que nada eh, públicos, más inclusive que los privados y pues obviamente en ese mismo orden se encuentra el Hospital San Vicente de Paúl de manera unada trabajándolo y pues obviamente los tienes que identificar si se trata de un hecho aislado eh, de una persona que ha decidido cometerlo de manera directa o si se trata de posibles redes vinculadas a este tipo de, de realidades y de situaciones que hemos estado viviendo en los eh, centros eh, públicos del país. Y la medida entonces, ¿qué le impuso a...? La en ese mismo orden, con respecto a la medida de coerción conocida a la misma, le fue impuesta la prisión preventiva, como fue solicitada por el Ministerio Público, por el espacio de tres meses, siendo la misma remitida a la cárcel pública Juana Núñez de Salcedo, que es la más próxima que tiene la ciudad de San Francisco de Macorís.